Aquí en La Granja, en el, los últimos nueve o meses más o menos, he hecho curso de logística y comercio internacional y un módulo de mejora de la ocupabilidad. Yo soy Ana y bueno, aquí en La Granja estoy en el Club de la Feina. Claro Yo había estado siempre trabajando. Cuando salí me vi perdida. Me vi que era una persona que no sabía cómo tenía que hacer las cosas. Ahora todo es por internet. Evidentemente se maneja un ordenador, pero ellos te enseñan a, coger, a escoger los caminos, a escoger las redes sociales que te pueden funcionar dependiendo de lo que quieras. Yo no vivía aquí, trabajaba en el CIM, a través de la Granja Sol de Vila. Entonces, considero que, además de que, evidentemente, primero mira por, miran por el pueblo, ¿no? pero no niegan a nadie en nada. Sí, hombre, evidentemente, tú tienes que poner de tu parte, ¿no? Pero si tú eres constante y quieres, ellos no te dejan, siempre te acompañan en el camino. Puedes tener entrevistas personales, las que sean necesarias. Sí, son muy cercanos, no son de decir, eres sí. el número 127, no. No. Saben tu nombre, saben tu situación, son personas que, que siempre están ahí, si necesitas cualquier cosa, una duda, lo que sea, Siempre hay alguien disponible para echarte una mano para, para lo que haga falta. Y es lo que te digo, son cercanos y somos personas, se tratan como tal. En el módulo de mejora de la culpabilidad, yo he hecho como un taller, por ejemplo, de autoestima. De autoestima. Y la persona que lo imparte es que es buenísima y, y, y en este sentido te, te ayudan a... Pues eso, gente que, lleva, más. Claro, gente que lleva mucho tiempo, por ejemplo, fuera del mercado laboral, como es el caso mío, pues, pues estos estos estos módulos son súper importantes también, porque haces actividades y, y parece que son una tontería, pero luego realmente ves por qué las haces y a dónde te llevan. La crisis es la crisis, claro. las cosas como son no van a sacarse el trabajo de una chistera, pero sí que es cierto que mmm, funciona. Te... Te ayudan mucho, te, dan, o sea, te ofrecen prácticas, te ofrecen formación, te dan todas las herramientas, luego queda que tú sepas utilizarlas, ¿no? pero hay muchísima gente que ha encontrado trabajo. Es que es una entidad con una, con un, con una base súper sólida. Te dan una formación y te, te hacen un camino, te, te guían para que consigas tus objetivos.